Caíste en el suelo duro. ¿Te dolió? ¿Supones que no podrás volver? Parece que hay algo en la oscuridad. Decides acercarte. Caminas hacia adelante. ¿Eh? ¿Quién está ahí? ¿Eh? Oh, oh no. Eres un humano. Tienes que irte de aquí. ¡Rápido! Mira, lo siento por asustarte con mi cara. Pensé que eras uno de los otros. Como sea, vete. Este no es lugar para un niño como tú. Si ella te encuentra, todo va... ¿Tú vas? No entendiste nada, ¿cierto? Mm -mm. Bueno, ya que ella no está, supongo que tenemos tiempo para que te explique. Empecemos de nuevo. Buenas. ¿Cuál es tu nombre? Soy Frisk. Frisk? Hmm, bonito nombre, para un niño que va a morir, <ríe> bromeando, Clara. tal vez, de cualquier forma, no tenemos mucho tiempo, así que déjame hablar, verás, este es el... ¿Y tú? ¿Perdona? Soy Frisk, ¿y tú? ¿Yo? ¿Mi nombre? Wow, te has acercado mucho, eres un niño confiado, ¿no? ¿Quieres saber mi nombre? Uh -huh. Uh, bueno... yo... yo soy... Uh, ¡Sí! Soy Flowey. Flowey la Flor. ¡Como sea! <sighs> Lo que estaba diciendo, este es el subsuelo, hogar de los monstruos. ¿Qué? ¿Mo ¿Monstruos? Sí, ya sabes, monstruos. ¿Esos que raptan niños y comen gente? Esos. Hace un largo tiempo, ellos declararon la guerra a los humanos. Pero no ganamos y nos atraparon aquí. La barrera que los humanos hicieron es irrompible. Al menos que adquiramos almas humanas. Como la tuya, Frisk. ¿Por eso quieres que me vaya? Bueno, sí. Obviamente. Bueno, gracias. Bleh. ¡Oye, espera! ¿Eh? ¡No lo entiendes! ¡No puedes irte así, idiota! Necesitas ser cuidadoso. Si un monstruo te ve, estás acabado. Ella sabrá. Y entonces estarás absolutamente... No puede ser tan malo. ¡Ah, no! Si ellos te ven... ¡Vas a morir! ¡Oh! ¿Qué, qué debería ser? Bueno, podrías intentar correr y huir. Pero eso no va a funcionar. No parece que seas capaz de correr todo el tiempo, mm -mm. solo encuentra un arma o algo. Después de todo, en este mundo es matar o morir. Yo... yo... no. ¡Qué eh, mal! Así es como es. ¿Quieres que te maten? Pues mira, escucha esto. Primero necesitas un arma. Corre si puedes y evita a Toriel a toda costa, ¿bien? ¿Es Toriel la persona que has estado mencionando todo este tiempo, Flowey? Sí. ¿Cómo es ella? Sabrás si la llega a saber. Oye, recuerda: ataca o huye. Adiós. ¿Estará bien? Ahí está. No Ay. Ten en cuenta que estoy haciendo esto porque no quiero la horrible muerte de otro niño en mi conciencia. No sabía que podías hacer eso. Me asustaste de nuevo. No me disculparé. No más. Y sí, puedo hacer eso. Pero es agotador. Desearía tener piernas. ¿Eh? ¿Estás...? Oh, bueno, eso no estaba activado antes. Flowey... ¿Ahora qué? ¿Por qué hay muchos pinchos en el suelo? Oh, es solo un rompecabezas. Los monstruos los aman. Hay muchos de estos aquí. Algunos son imposibles de resolver, e incluso unos son trampas mortales. ¿Mm? Oh, no pongas esa cara. Te voy a ayudar. Solo necesitas presionar este botón. ¡Listo! Oh. ¿Ves? ¡Fácil! ¡Eso es genial! <ríe> para eso, deberíamos seguir si quieres irte de aquí. Este es un corredor largo, pero no veo monstruos, Flowey. No. Ellos aparecerán luego. Oh, eso me recuerda a ¿Oh? Frisk. ¿Sabes cómo defenderte? Tienes un arma. Pero es inútil si no sabes cómo usarla. ¿Nunca has estado en una lucha antes? Uh -uh. Ah, Jesús. Bien. Voy a ser tu oponente esta vez. Esa es tu alma. La culminación de tu propio ser. Cuando la ves, es porque estás en una pelea. Y puedes ser atacada ahora. No te preocupes. Esto es solo una práctica. No voy a herirte. ¿Bien? Tendrás opciones. Luchar... Actuar, ítem y piedad. Estaremos usando lucha ahora. Usa piedad, pero no para perdonar, solo para huir. No tienes objetos ahora, así que solo usa estos dos. Bien, usa luchar primero. Ese palo es débil, así que no tienes de qué preocuparte. Estaré bien. ¿En serio, Frisk? ¿No te he dicho que atacaras? Pe... pero yo no quiero herirte, Flowey. ¿A quién le importa? Estaré bien. ¡Hazlo! Pe... pero... ¡Nada de peros! Estamos practicando. Todo está bien. No te preocupes y vamos al punto. Yo... yo no quiero hacerlo. Me rehuso. Harás que nos maten si sigues así. No llegaremos a ningún lugar así. Solo mira. ¡Ah! No te quedes ahí parado. Haz algo. ¿Qué, ¿Qué debería ser? No molestes, puedo hacerlo yo solo. ¡Toma esto! Eh, ¿Estás bien, Flowey? <risa> ¡Libre! ¿Sigue aquí? Le daré otra ronda de balas. N no, espera. ¿Qué es eso? ¿Una... una rana? Bueno, casi. Es un froggy. Nunca saben qué pasa, así que solo atacan todo. ¡Pobrecito! ¡¿Pobrecito?! ¡Casi me mata! Pero... te ves bien. Bueno, soy fuerte, pero aún así me gustaría verte luchar con él. ¿Qué... qué debería hmm. ser? Me quedé pensando... Ese Froggit es algo débil y tonto. Sí, es genial. Perfecto para entrenar. ¡Mátalo! ¿Qué? ¡Claro que no! Hazlo. <risa> ¿Puedes sentir la confusión de Froggit? Parece expec gratis. Decides acariciar a Froggy en su cabeza y le dices que estará todo bien. Eres una buena rana. Estarás bien. ¿Estás loco? Froggy no entiende lo que dices. Pero se siente halagado aún así. Froggy ya no quiere pelear contigo. No fue tan difícil. Sin palabras. ¿Cómo hiciste eso? Sentí que tenía que hacerlo ¡No puedes solo acercarte a una rana asesina y acariciarla! Eso fue más confuso que peligroso ¡Como sea! ¡No te atrevas a asustarme así de nuevo! L lo siento <ríe> Aunque no puedo prometer nada <ríe> ¿Qué? ¡Frisk! ¡Juro que voy a... Eso es... Es... E e esa voz bueno, ¿eso no es un precioso niño humano?